El corto plazo parece eh, sonreírle al presidente Macri luego de eh, varios meses de mucha zozobra económica y por supuesto dificultades políticas. El Congreso se apresta a tratar luego de haber obtenido medio dictamen favorable, se apresta a tratar el proyecto de presupuesto, proyecto de presupuesto nacional que no fue el que originalmente el gobierno presentó pero que luego de varias modificaciones finalmente entra al recinto. Y con esto el gobierno ingresa este viernes a lo que va a ser el eh, proceso de aprobación de la reforma al programa de financiamiento que otorgó oportunamente el FMI. Con lo cual, si observamos que en este periodo estas dos buenas noticias, si es que podemos darle ese nombre, se acompañan de lo que es una eh, estabilidad importante en el tipo de cambio y con ello vamos consolidando el proceso de eh, reducción del déficit fiscal como de mejora en el superávit comercial, el presidente Macri tiene altas probabilidades de terminar el año con una macroeconomía en franco proceso de estabilización. Las grandes dudas que se plantean son para el año que viene es si eh, el costo que implica esta estabilidad, anclada fundamentalmente en las altas tasas de interés, no van a agravar aún más la recesión y por ende van a poner en riesgo esta estabilidad que hemos logrado. Por ende, el, el, el año parece cerrarse favorablemente para el presidente y todos los interrogantes en la economía y en la política se trasladan para el año que viene.